Comenzamos por escribir el título requerido, en este caso vamos a poner completar espacios, y luego escribimos por aquí la descripción de la tarea, completa los espacios que faltan, borramos esto, bien vamos a dejarlo aquí, bueno, lo ponemos en negritas y subrayado y aquí abajo, en line of text, vamos a poner el texto completo y las palabras que queremos que no aparezcan, las ponemos, como ven ahí, entre asteriscos si tenemos más de una opción válida, separamos las palabras correctas con una barra, como aquí y si queremos brindar una pista, debemos poner dos puntos antes de la misma. Esto lo haríamos antes de cerrar el asterisco. Bueno, ahora le damos Save aquí abajo para previsualizar lo que hicimos. Y como verán, aquí está el título, tenemos el, el espacio para completar. Y aquí la pista que podemos hacer clic, cargo a la persona, a cargo de un curso. Y eso sería todo.